¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución.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 Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Canciller, ¿cuál es su opinión sobre lo que dijo el senador Kennedy de que México, eh, bueno, pues si no fuera por Estados Unidos estaría comiendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña? Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Eh, eh, eh, nosotros no nos rebajamos ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, eh, somos dos países aliados, a mí se me hace un señor ignorante, racista... Le debería dar vergüenza ser senador y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública o vendiendo a México. Para información del senador... México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya que desarrolló el cero o llegó a las mismas conclusiones que Galileo Galilei mil años antes, entonces a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es, y no va a tener ningún éxito en este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México, de hecho México es el principal exportador de Estados Unidos. Es el país más leal, el mejor aliado que tiene. Entonces es un hombre ignorante y diminuto. Y eso que estoy moderado. No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, sirve para algo la OEA. ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho... Es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. Esa declaración de López Obrador ha corrido en estos días. El presidente López Obrador ha tenido siempre una visión muy clara de estos asuntos internacionales. Y verdaderamente la OEA tiene una historia nefasta. La Organización de Estados Americanos se ha venido a la nada. Ya está en ruinas. Pudiéramos decir, la OEA está en ruinas. Y las ruinas de la OEA deberían desaparecer, como dice el presidente López Obrador. Deberían desaparecer. Quizás quedaron un museo, un museo de lo macabro, del cinismo, del intervencionismo. Porque es la OEA la que ha avalado todas las invasiones... Todos los golpes de Estado en los últimos 70 años en América Latina y el Caribe, todos los golpes de Estado que ha habido, el de Chile, el de Brasil, el de Honduras, eh, todos los golpes de Estado, el de Paraguay, el de Bolivia contra el hermano Evo Morales, todos los golpes de Estado han tenido un sello, Organización de Estados Americanos, por eso nosotros nos fuimos de ahí, nos fuimos para siempre y no pensamos volver compadre. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es UNASUR. Nuestro camino es la CELAC. Nuestro camino es el ALBA. Nuestro camino es Petrocaribe. Nuestro camino es nuestra América. Zimbabue emite una criptomoneda respaldada por 140 kilos de oro. Bueno, nosotros somos pioneros en el manejo de las criptomonedas, ¿verdad? Y por habernos manejado en ese mundo hemos podido, entre otras cosas, resistir cosas que la gente no sabe. Algún día se escribirá toda la verdad. Este tema de Zimbabue habría que estudiarlo, fíjate, porque en el mundo están surgiendo muchas iniciativas alternas a el dólar. Pudiéramos decir, estamos empezando a vivir un proceso... ...acelerado, sostenido de desdolarización del mundo comercial, del comercio mundial... ...aquí está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sería bueno Delcy, que además Delcy Rodríguez ministra de finanzas del país... ...sería bueno estudiar esta iniciativa, ¿no? porque son iniciativas que van surgiendo en el mundo del sur, nuestra hermana Zimbabue allá en África... ...y que van marcando pauta, van sumando acciones... ...en el proceso de desdolarización inevitable del mundo. Mientras el mundo sea más multipolar... ...mientras el mundo sea más pluricéntrico... ...mientras el mundo avance más hacia el equilibrio... ...aparecerá una canasta de monedas para el comercio... ...para el funcionamiento financiero. Sobre todo, sobre todo, fíjate por el uso político que hace Estados Unidos de la moneda del dólar, del uso de la moneda de reserva mundial, el uso político de utilizar el dólar, el sistema financiero, para sancionar países. Sancionan a China, sancionan a Rusia, sancionan a la India, sancionan a Irán, sancionan a Turquía, sancionan a Venezuela, sancionan a Cuba... Entonces el mundo llega un momento en que se cansa, ¿ya? Y además van surgiendo nuevos poderes económicos. Quizás esta iniciativa de Zimbabue, que nosotros saludamos, va en esa dirección. Son iniciativas que van sumando a un proceso necesario y justo, además, de desdolarización del comercio mundial, que pueda haber una canasta de monedas que se mueva, Ahí está los BRICS, la organización de los BRICS, los BRICS, tiene un banco, el banco de los BRICS, ¿Ah? pero ha anunciado en la próxima cumbre que van a discutir la propuesta de surgir una moneda de los BRICS, el mundo nuevo, necesario, el mundo de paz además, mundo mejor, un mundo nuevo para mejor, es ese mundo que mira, va surgiendo por allí. Por eso hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Tenemos que insertarnos allí. Ese es nuestro camino. Un camino nuevo, de una nueva economía, de libertad además, donde no se utilicen las monedas para castigar a los pueblos, para sancionar a los pueblos. Creo que es una idea justa, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien. Hoy pa, a, la, a la segunda hora vencida hoy, eh, gordo. Estamos transmitiendo por eh, el canal Mario Silva La Ojilla en TV. ¿eh? Por nuestro canal de de YouTube. Está todo bien. Lo que pasa es que me quedo, me quedo un rato para parado. Estaba esperando una respuesta tuya bien miren quería decir este unas cositas no tú sabes que yo en el canal YouTube que nosotros tenemos yo estoy colgando también el programa de de el programa del presidente que con Maduro más o con Maduro este plus y también estoy colgando ...el programa de Olga Álvarez... ...tenemos un retraso ahí de un... ...de un programa todavía... ...este... ...y estoy colocando las ruedas de prensa del PSU... ...¿por qué? ...por su calidad, por pues, la calidad de, de... transmisión y... ...nosotros queremos... ...llevar, sobre todo calidad en las, en las imágenes... ...para el tema del, del... canal... ...hoy es martes, ayer lunes el presidente hizo el programa... ...nosotros... lo. Estuvimos hoy en la, en la Asamblea Nacional, cuando yo llegué, eh, bajé el programa y lo monté en, en nuestro canal de YouTube. Inmediatamente me pusieron una, un reclamo, que me imagino que ese reclamo también le tiene que haber llegado a la gente de Presidencia, de Presidencia de la República. Nos pusieron también en reclamo por una canción que habíamos puesto ahí de prueba, también. Y otra otra comunicación que recibimos de YouTube, porque tú sabes qué tal, porque los contenidos que nosotros tenemos son repetitivos, y se menciona algo sobre Ucrania, ¿verdad? O sea que supuestamente yo, Mario Silva, estaría siendo financiado por el gobierno ruso. Es más o menos eso, ¿no? Sí, señor. Lo que vimos allí. ¿eh? Imagínate. Quisiera pedirle a... A Putin que me pague mi vaina porque... Sí, porque tengo tiempo que no recibo nada del gobierno ruso, ¿me entiendes? Entonces que supuestamente yo soy un canal afiliado... Eso lo vamos a responder, ¿oíste? Por? No, pero toman en serio. no, no, no, pero que, no, que, que no, no tomen las cosas en serio. Estoy bromeando aquí. Si es que en, allá en YouTube no entienden la ironía, ¿no? Si es que no entienden la ironía, graba bien esto. Por si YouTube ahora dice que sí, efectivamente, él aceptó que estaba siendo financiado por el gobierno ruso. ¿no? Te estoy jodiendo. ¿Eh? Lo que sí es cierto es que mientras yo no estuve, yo estuve sin, sin hacer estas pruebas, porque llevamos ya dos, tres días haciendo las pruebas, ¿verdad? Llevamos dos, tres días haciendo las pruebas. Mientras yo no hacía las la, la pruebas, estaba haciendo las pruebas, estábamos bien con YouTube porque solamente colgábamos programas y de repente ahora que empezamos a transmitir en vivo, en una oportunidad de primer intento, pues que nos, nos salió maltrecho, tuvimos que hacer unas modificaciones, y ahora en, esta, en este intento, que aparentemente está saliendo perfecto, hasta ahora, no nos han reportado fallas, es más, de hecho, nos están informando, este, la gente de YouTube, por favor, no se vayan a poner también que me van a, a, a trancar el canal... ...nada más que porque me estén saludando desde Canadá, desde Panamá, Chile, España, Rusia, China. Empezandito. Lo que sí es que yo hoy me di cuenta de algo. Y llevamos varios días en eso hablándolo, ¿verdad? Estamos notando que en medio de esta censura a nivel mundial que hay contra... China contra Rusia, ya el objetivo ha sido Venezuela. <coughs> con el canal YouTube, comenzaron ya con que, supuestamente, nosotros estamos siendo financiados. Repito, tengo que mandar una carta a Putin personal diciéndole, coño, no me has pagado. Repito. ¿Eh? O a, uh, no sé. A Saharova. ¿Sí? ¿eh? Que no me han pagado. No me han hecho la transferencia en rublos. ¿Verdad, cámara? Ajá. Pero lo que sí estamos notando es un ataque a, la, a los programas de contenido, de contenido, porque ellos dicen que nosotros no tenemos contenido, que nosotros somos repetitivos. Me imagino que cuando hablamos de Ucrania somos repetitivos, cuando hablamos de la guerra somos repetitivos. No, cuando yo hago un análisis aquí yo soy repetitivo, pues como hablo siempre de Rusia, de China, de, de, de, de los BRICS, y ahora está el presidente Nicolás Maduro haciendo una exposición bien interesante de lo que es la experiencia de Zimbabue. Y sobre todo la experiencia que nosotros estamos viendo con relación a las cripto y con relación a la, la posible moneda que pueda estar gestándose en los BRICS. ¿Verdad? El hecho claro es que yo le voy a mandar una advertencia al equipo de producción de presidente. Yo me imagino que así como yo, al colgar el programa, ¿verdad? Y me sancionaron, <ríe> me esa palabra ya este, últimamente está muy famosa aquí en Venezuela, me sancionaron el canal porque supuestamente estaba, eh, no sé, creo que el presidente bailó una canción ahí que no, eh, eh, que alguien por allá, un autor, dijo que no era posible que el presidente Nicolás Maduro estuviera bailando esa, esa canción. Entonces, por supuesto nos sé, deben a ver, este, le, le, ¿cómo se llama? Me imagino que el mismo reclamo que yo recibí hoy lo debe esta el presidente. Y uno así como medio ostinadito con esto, ¿verdad? Porque está, está todo el tiempo pensando, oye, yo no puedo poner tal canción porque tal canción, es, este, me van a trancar el canal. Bueno, yo les voy a tirar una advertencia. Hay otros canales, que sí son rusos, por donde se puede transmitir en vivo. Yo no voy a estar en este manejo con, con YouTube. Yo tengo muy poca paciencia para esa vaina. Lo voy diciendo de antemano. ¿Quieren censurar la, los contenidos que están saliendo de Venezuela? Está bien. Pero ahí está BK, ahí está Odisen... Y hay otros canales por donde nosotros podemos simplemente transmitir en vivo. Guste o no guste. Lo único que falta es que nos tumben la plataforma de, la plataforma de internet. Es lo único que falta. Porque ahora resulta que nosotros no podemos emitir opinión. No, no, somos repetitivos. ¿Ven? Toda, a toda Europa la tienen en este momento hiper A todo el pueblo norteamericano lo tienen hiper engañado. Les han inventado desde, desde la historia, desde los ovnis, ¿verdad?, hasta la senilidad de, de Biden, que sí está senil, pero parece que es el tema favorito. ...¿verdad?, entre republicanos republicano y el otro, la, no hablan de él, te de la deuda que lo están subiendo... ...y eso va a originar más inflación, va a originar una devaluación del dólar, no, no, de eso, de eso no hablar mucho... ...eso no se puede hablar mucho porque es tocar como cuestiones que pueden ser espinosas para el pueblo norteamericano... ...igual está pasando en Europa, igual está pasando en España, fíjense, por ahí vino Pedro Sánchez... ...a visitar a Biden... Y ¿Eh? Y el momento que está visitando a Biden, mire, más lamebotismo yo no había visto en mi vida. O sea, el propio lamebota. Diciendo desde Washington que Biden era el ejemplo para el mundo completo y para las democracias en el mundo. Coño, más lamebotismo no hay. Y ese supuestamente es de izquierda, ¿no? El PSOE, él. El, el PSOE. Imagínate, si esa es la izquierda en España, yo no quiero ni salir corriendo, pues. ¿Eh? hasta bromearon y todo cuando entró... y el, el Biden mandó a sacar eso sí a todos los periodistas... porque en ese momento no tenía guión ni tenía teleprompter... el señor Biden... ¿ven? ¿Eh? Entonces, advertencia... al equipo de producción del presidente... mosca con las músicas que ponen... porque le van a terminar tumbando la... la transmisión... yo sé que ustedes transmiten por Facebook... transmiten por... por, por YouTube... Transmiten, pero... tal y como están las cosas... y como se está manejando la media internacional van a comenzar la censura hacia Latinoamérica. Te lo estoy diciendo de antemano, clarito. Ellos van a comenzar a, a, a cerrar cualquier tipo de contenido que nosotros emitamos hacia el exterior. ¿Mm? ¿Eh? Hoy, hoy Jorge Rodríguez dijo algo bien interesante. Le entregan a una señora que estaba de enfermera, ¿verdad? la decretan presidenta, interina ahora tiene una nueva presidenta interina una vaina de loco a la que le entregan 360 millones de dólares ajá parecía le tiraron un golpe de estado a, a, al Bobolongo a Juanito Alimaña entonces Mosca con el equipo presidencial Mosca Diosdado Mosca con, la, con los programas de opinión de venezolanos de televisión los que estén transmitiendo por por Youtube yo les repito, yo no tengo paciencia para eso. ¿Me quieren tumbar el programa? Me lo tumben. Pero habrán otras vías. Eso, escríbanlo. Porque mire, paterco terco, yo. Para obstinado, yo. Yo cuando digo, tienen que hacerse. ¿Desde cuándo, compadre, no le estoy dando látigo a todos aquí para salir del aire? ¿Cuánto llevamos, con este gordo? Tres meses. Tres meses. Hasta que lo último agarré y dije, ¿qué es lo que hace falta? Esto, esto, esto. Aquí están. Lo tenemos que salir al aire. Ni, sin dormir. Ustedes son los que se van a dormir. Yo no. No igual que así. Ojo pelado. Trabajando. ¿Eh? Y viendo, y se mete la pata por aquí. Y está, a, a, a veces avanzamos bastante y de repente pum, pa, nos caemos. Pero hoy cuando yo estoy viendo que estamos transmitiendo ahí, ¿eh? ahí estoy retrasado. Pero no importa, ese es el display normal, natural. ¿eh? ¿eh? ¿eh? Ahí estoy esperando los ojos que los acabo de pelar hace poquito. <risa> ¿Entiendes? Ok. Se lo voy diciendo. Nada más que porque el presidente bailó una canción, una vaina por ahí. Me imagino que la misma... Yo tuve que quitar el programa. El programa del presidente lo tuve que volar. ¿Por qué? Por, el, por, por un pedacito de música en donde parece que el presidente quiso bailar. ¿Cuál, cuál fue la música? No, de... no, no, no. El que sabe creo que es Guerrero. Ah, no tengo... ¡Guerrero! Coño, para decirle al presidente que no la vuelva a bailar. No importa, no importa. Pues, pues, coño, pero pues yo puedo por lo menos cantar tarareala, digo yo. si ¿Sí me la tararea? No, no, que no se la sabe. ¿No sabe? Ok. No, menos mal, porque a lo mejor yo la tarareo aquí y entonces me, me suspenden el canal. Neverita, ¿qué le llama? Neverita, Neverita, Neverita, creo que era. Ajá, esa, esa. Y pum, llegó YouTube, Neverita no. Sí, creo que fue Neverita, Neverita. Entonces llegó YouTube, Neverita no. No, salió por allá un autor y dijo, neverita no. Por eso es que nosotros aquí en Venezuela estamos en contra de los derechos de autor. Está bien, se le pagan los derechos de autor a quien tenga que pagárselo. Pero la no, la no, ¿cómo, ¿cómo te digo? Utilizar una canción, por ejemplo, una canción que, que viene de una cantante revolucionaria, progresista, como es Joan Baez, que se llama Hermanos en Armas. Yo la había puesto y la había guindado en YouTube. Y no me habían dicho nada. Hoy la tiramos de prueba. Y pop, está reclamado. Al mismo, tiempo. Al mismo pop, reclamado. No la habían visto. Yo la había puesto ahí de, de regalo para la gente. Nada. Hicimos la prueba antes de comenzar el programa. Está suspendido. No puede ser. Tengamos cuidado, sobre todo con el programa del presidente, porque él, este, a lo mejor el presidente va a querer escuchar otra vez Neverita y le van a cortar el programa por la mitad. ¿Sí? Porque así es YouTube y van a tener que la gente mudarse a, a Facebook para ver si sigue viendo por ahí en el, de Facebook. ¿Qué estamos acá con eso? Hay que ir al ritmito de ellos, ¿no? Pero repito, yo no tengo la paciencia que tienen los productores por allá, los que tienen los, los productores con el presidente y todo. Yo no tengo paciencia pesada. Yo busco otras vías. Dijera, una vez dijo, dijo Dios Diosdado, dijo, si me sacan por la puerta, entro por la ventana. Y así va a ser. Si me sacan por la puerta, entro por la ventana. Porque la, no, no es posible que a estas alturas nosotros todavía sigamos, ¿cómo se llama? Nos sigan acusando a nosotros de ser una dictadura en donde nadie puede expresarse... Y resulta que es a nosotros los que nos están este, nos están censurando. Miren, hay unos shorts. Pásenme ahí el teléfono. Hay unos shorts implícitamente pornográficos. ¿No lo cortan? No, no lo voy a poner. ¿no? Bueno, ya sé que me vayan acá encima. Usted entra en YouTube. Y hay una, unos shorts, ¿verdad? Ajá. Implíci implícitamente pornográfico. Ah, no. Eso, tú sabes, eso es, se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Uy, es que le, si le... Imágenes eh, imágenes artísticas. Arte visual. arte visual es la cosa. Eso es. Arte visual. Hay una chinita, hay una filipina y una vietnamita. Y es arte visual, pues. ¿Eh? Arte visual. O a las, a las atletas que, que en el momento en que, en que las pescan en una mala posición, haciendo por ejemplo un salto de pértiga, de, de salto alto, o, o, o haciendo un salto triple, en el momento que agarró y tú sabes, se rodó un poquito el chorro y todo esto, ellos lo ponen, eso es, eso es, este ¿cómo se llama? Pornografía subliminal. Preparan. Eso no lo cortan, no, no, eso es, eso, es, eso es tremendo contenido. ¿Tú sabes por qué lo estoy hablando, verdad? Sí, sí. Tremendo contenido, ¿verdad? La, la gente de YouTube. Un abrazo a la gente de YouTube, ¿eh? tranquilo. Ahora resulta que yo soy un medio pagado por Rusia. bueno falta que en Twitter me lo pongan. Repito, tengo que hacer la carta para, para hablar. Yo le tengo que reclamar a Putin. ¿Cuánto tiempo llevo sin cobrarle a Putin? Meses. Meses voy que cobrarle a Putin? <coughs> Esta es una carta hermosísima que se la mandaron al presidente de la república... ...en agradecimiento por uh, un tratamiento de cáncer... ...que hasta ahora, felizmente, la profesora Eladia Correa se ha ido recuperando de manera eh, efectiva, bonita. Eladia Correa, un abrazo. Tiene una, una carta bellísima al presidente de la República. Las felicitaciones a Pueblo Soberano, las felicitaciones incluso al gobernador del Estado La Guaira y al, y al alcalde de La Guaira, quienes ayudaron en la... ...en lo que fue la intervención quirúrgica, esto es un cáncer duro y la señora Eladia logró recuperarse... ...pero la carta es bellísima, la carta es linda, linda, lo quisiera hacérsela llegar al Presidente de la República. Se lo voy a mandar a, a la gente de pueblo soberano, un abrazo a todos ellos, para enviarse una carta preciosísima... ...y agradecido, Eladia, muy agradecido. Nos siguen tratando de aislarnos, ¿verdad que sí? Oye, lo estaba hablando ahorita con lo de YouTube, que seguimos transmitiendo, eh, gracias a Dios, porque nos hemos cantado la neverita. Ok. Qué vaina, ¿verdad? qué vaina. Mire, es que pescan una cosita así. En TikTok, este señor me acaba de mencionar, no, yo no le he mencionado, yo no le he mencionado a nadie, Soy igualito. ...que tú agarres y digas aquí bombillito y sale rapidito... ...me está diciendo a mí... tú te llamarás bombillito, a ti te bautizaron como bombillito... ...ahora sí, es ¿verdad? ¿Sí? Y así le andan detrás al presidente... ...el presidente lleva su cuarto programa... ...es un programa que dura... O sea, ...estaba pautado para dos horas... ...ya dura dos horas y media, dos horas, este, casi tres horas... ...pero es un programa informativo... ...donde no solamente se habla de todos los logros de la revolución bolivariana y de lo, que, de, de, de, de lo que va haciendo la revolución, sino que tiene diversos temas, de, de deporte, cultura, todo completo. Ya parece que no les agrada, no les agrada que el presidente tenga éxito en cuatro programas nada más que lleva haciendo. No les agrada, entonces hay que tumbárselo, pues. Hay que tumbárselo. Bien vamos a ver pues siguen tratando de aislarnos. rueda bien continuamos fíjense vean ve a ver revisa si si es que tenemos que hacerlo desde la laptop ¿eh? será porque algo pasó ahí este vean bien mira a medida que ellos sigan frenando la información más va a haber este Ansia o sed de saber eso es algo que no ha entendido el imperialismo norteamericano ni lo han entendido la gente en Europa <coughs> y hay que decirlo pues. eso no lo van a entender ellos ni... igual como tampoco van a entender que el pueblo ruso no es igual al pueblo norteamericano como no es tampoco igual al pueblo europeo el pueblo europeo a través de todos estos años ha venido teniendo un bombardeo en cuanto a redes sociales... ...en donde por ejemplo, es una crítica que nosotros incluso la estamos, la estamos asumiendo este, internamente... ...nosotros, la, los, los compañeros, los que estamos hablando sobre redes, los que hablamos sobre, sobre, sobre el trabajo que vamos haciendo nosotros... ...que hacemos nosotros, el trabajo que nosotros hacemos que es hacer análisis pues nosotros nos estamos encontrando por ejemplo que ahora mismo es más fácil para una para un joven y esto repito que sirva como crítica es más fácil para un joven ver un videito corto en YouTube o ver un videito corto en TikTok o en Instagram que leerse un libro no no tranquilo Tú agarras, leerte un libro es quizás muchísimo más instructivo que agarrar, por ejemplo, el título de ese libro y meterte a buscar un resumen aquí rapidito que te, digan, que te digan aquí, mira, porque hasta los audiolibros son malos. Porque no te cuentan la historia como es, como tú la vas a leer en el libro, como la vas a leer. Eso en primer término. Eso a nivel mundial está afectando no solamente a nuestra juventud, está, está afectando a la juventud en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Tinder, que parece aparentemente, yo no sé, yo, yo ni tengo cuenta en Tinder, ni mucho menos, pero aparentemente es un sitio de citas, de citas amorosas. Sin embargo, ustedes ven cuál es la respuesta, cuál es la respuesta en este caso de la juventud rusa. ¿Su respuesta cuál es de inmediato? Es... No, mira, nosotros creemos que una relación amorosa se lleva normalmente en una un, ir a un parque, a un cine, sentarse, conversar... ...y no estarse lanzando videitos ni, ni utilizar el celular. Entonces ellos allá en el imperio creen que yo retiro Tinder desde Rusia y yo estoy afectando a la... Al, porque esta es la idea... La idea es que la juventud responda en contra de Putin, en contra del gobierno, porque están retirándole Tinder. O sea, le retiras tú una, una, una diversión que, que para mí, más que diversión, porque sí, efectivamente es diversión, pero más, más allá de la diversión también embrutece. Y lo digo con, toda, con conocimiento de causa, porque he visto a mucha gente que no, que no son capaces de agarrar y, y tomarse un libro, porque les da flojera leer un libro, pero prefieren escuchar, es, escuchar una, eh, un análisis de cinco minutos en donde creen que te están diciendo todo lo que dice este libro, por, por ejemplo, todo lo que dice este libro. ¿Ven? El pueblo ruso es un pueblo oculto, igual que el pueblo cubano, es un pueblo oculto. Nuestro pueblo, desde el momento en que llegó el comandante Chávez, desde la misión Robinson para acá, nosotros llegamos a, a cuántas, cuántos ejemplares se llegaron a imprimir del, del Quijote, que lo mandó a imprimir el comandante Chávez, y la gente comenzó a leer el Quijote. Pero con las redes sociales está viniendo un fenómeno de embrutecimiento de las masas, sobre todo la, la juventud, que ellos creen de verdad que en todos los países es igual y en Rusia se estrellaron nuevamente miren en Rusia está pasando un fenómeno un fenómeno que los ah, mmm, los tiene locos ellos no saben qué hacer para poder reaccionar con el tema del, del tema ruso por ejemplo llegaron y sacaron los Kentucky, Kentucky Chicken y los McDonalds, los Kentucky KFC KFC Ajá, que if sí. Ajá, Lo, bueno, los que esto que chiquen, la ven en los pollos. Ajá, los sacaron, se, nos vamos. Y llegaron los rusos, está bien, pero ahí dejan, obviamente, dejan la infraestructura, porque no se pueden llevar también las freidoras, la vaina, que tal, y hay gente que trabaja. Igual pasó con los McDonald's, nos vamos, está bien, váyanse. Y resulta que los, los rusos dijeron, bueno, yo quiero seguir comiendo este, pollo a la Kentucky Chicken. Y se inventaron, empezaron, a, con una marca nueva, comenzaron, inauguraron los Kentucky Chicken. Con una marca nueva, inauguraron otros McDonald's. Con una marca nueva, se inauguró, este, ¿cómo te digo? Si la Coca-Cola se va, van a seguir vendiendo Coca-Cola, pero otro tipo de cola. Eso pasa en Cuba... En Cuba está la cola Montero, ¿verdad, camarada? Y la cola Montero es la misma vaina que tomar Coca-Cola y que tomar Pepsi-Cola. Es lo mismo. Entonces ellos creen que en el momento en que una transnacional entra, ingresa en un país y se hace viral su, su uso, ellos creen que ya con eso tú, tienes, tú lo retiras y el pueblo se va a rebelar contra ese gobierno. Porque ese es uno de los objetivos de las transnacionales. Los chinos, pues, por ejemplo, los chinos se convirtieron en unos haces, compadre, haces en la, en, en la tecnología. Porque ese es otro problema que está teniendo Europa y que está teniendo Estados Unidos, ellos dejaron de producir, desindustrializaron el, los países, los desindustrializaron. Y, y creyeron que dándole la carga de la industrialización a los países que ellos llaman del tercer mundo... Ellos estaban cometiendo, estaban, o sea, lanzándoles la carga. Ya ellos, ellos pensaron que solamente iban a, a, a vivir dependiendo de las compras que ellos hagan. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Búsquense un teléfono Huawei, búsquense un teléfono este, chino, o búsquense, por ejemplo, se los pongo, los nuevos carros Lada, ruso que tienen una nueva tecnología con relación a los carros, Entonces, y están haciendo, es más de hecho, China está haciendo ahora mismo, un vehículo de energía eléctrica, con, con eh, vehículos eléctricos, mejores que los Tesla, mejores que los Tesla, y el precio es por la mitad de lo que se compra un Tesla, y los pequeñitos... Ajá, los que, los, los, los, los que no, no tienen chofer en China. Los que no tienen chofer. Entonces, Europa se, desintru, se desindustrializó, igual Estados Unidos. Se dedicaron única y exclusivamente al, al capital especulativo. Yo le he repetido esto hasta las aceras, no me canso de, de decirlo. ¿Cuál es nuestro objetivo, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Nosotros fuimos y somos, seguimos siendo un país dependiente de la producción petrolera. Pero, ya en este momento, estamos comenzando a entender que la industrialización del país es necesaria. Que nosotros produzcamos nuestros, nuestras propias cosas. Desde el año 2016, que se, que se recrudeció el ataque contra, contra Venezuela, nosotros cambiamos hasta nuestros hábitos alimenticios. ...hábitos alimenticios, el hecho de que ya ah no hay trigo... ...bueno, comemos, otro, comemos, este, ¿cómo se llama? Pan de yuca, o comemos yuca, comemos... Uh, ...hacemos las arepitas de yuca, las arepitas de plátano. ¿Estás entendiendo? Ellos juran que sacando a Tinder, o sacando esto... ...va a una rebelión mundial, pues, en contra, porque no tengo Tinder. Y lo peor de todo... Vamos a apagar aquí porque esta este es una obsesión con esta cámara. Ya voy. Chacho. Este. ¿Cómo les digo? El tema de las redes sociales es un tema. Que yo en estos, en estos días hemos estado hablando bastante de eso, ¿verdad? Idiotización, idiotización. idiotización de la masa. ¿verdad? ...transhumanización, ¿en qué le llaman? Dame por ejemplo eso que quieren ser este, discapacitados... ...y no son discapacitados... Tra ...transcapacitados, transdiscapacitados... ...es decir, que hay gente... ...y a través de toda la propaganda que se va haciendo por, por, por esto... Por, la, ...por las redes sociales... ...gente que un día dice, ay yo quiero ser mocho... ...hay un caso de una persona que se mandó a cortar el pie... Por allá, por Filipinas, pues nadie, un médico, un médico razonable, razonablemente este, profesional agarra y dice, tú estás loco, ¿cómo, se, ¿cómo le voy a cortar la pierna? Y el carajo no quiso decir quién fue el que le cortó la pierna, ¿verdad, compadre? Y se fue, pagó, ¿se fue de Estados Unidos, fue? Sí, 10 mil 10, dólares, $10, 10, $10, fue, pagó para que le cortaran la pierna porque él quería hacer mucho. Y todo para nada, para ponerse una prótesis. Y vive a orar. ahora dice la mujer que vive feliz porque él, él, él cumplió con su deseo de ser, de ser discapacitado. ¿Tú la bailas? Una muchacha con complicidad de su psicólogo, ella le estaba diciendo desde hace rato que ella quería ser ciega, que quería ser ciega, que quería ser ciega, porque ella se sentía ciega. Esta perversidad. Y con complicidad del psicólogo se echó este drano, lo, lo que utilizan para destapar las pocetas. Diablo rojo. Diablo rojo en los ojos. En España, métanse en YouTube para que ustedes vean que esto no es mentira. Venden peos embotellados. Que no. Gente que pide, por favor, tráeme un pedito embotellado. Y se tiran el pedo en el botón, lo, lo ponen te lo juro por mamadita santa, no estoy mintiendo. Hay una, una muchacha que, de una gordita, que dijo que, que en, en, entre pedo embotellado tenía 180 mil euros guardados porque había, le pagaban hasta 5 mil euros por, el, por un pedo metido en una botella. Dime. Hay una gordita también que agarró y dijo, tiene 280 mil euros en la cuenta, los enseñó y todo, porque ella se saca foto de los pies. Y la gente le pide, por esos Tinder, por esas cosas, ¿cómo se llama? Por, por OnlyFans. Ajá, por OnlyFans le piden una foto del pie. Y le pagan por eso. Ella dice, me sacó la foto, y me paga. Tú te imaginas esos negocios, pego embotellado, fotos de pie, no, ah, no, Infinity. ¿cómo es eso? Los, los axi, ah, los muñequitos, ¿cómo es que se llaman axi? Axi Infinity, axie Infinity. Uh -huh. y hay unos que se llaman Mystic. Pana llegaron a pagar un millón de dólares por un muñequito de eso, virtual. ...un millón de dólares... ...ya no... ...ya parece que se pasó de la moda... ...y ahora el que costaba un millón... ...cuesta cinco mil dólares... Yo, ...mira, estos días... ...nosotros hemos estado hablando... ...lo de las redes... ...y hay que tenerle mucho miedo a eso... Pana. Esto, ...no es coba... ...no es coba... ...estamos viendo la idiotización... ...del ser humano... ...la soledad... ...lo que provocó la pandemia la ociosidad, el incluso estar tomando al, ind al individuo ya a trabajar desde la casa, a trabajar desde la casa con... Un... el abandono de los campos, ya la gente no quiere... Bueno, una muchacha si está agarrando y está sembrando, y de repente dice que le, sale, le van a pagar 5 mil euros por un pedo que se ponga en una botella y lo venden embotellado... No va a sembrar. Eso se llama idiotización de la masa, compadre. Esto está aquí. Es el mensaje que están... Ahora están con el tema de la, de, la, de la inteligencia artificial. Un japonés se casó con... Coño, la vaina no es coja. Se casó. Con un este, ¿cómo se llama? Un holograma de una de una de una de un, una comiquita de un anime. Sí, un anime. Se casó con el holograma. Entonces se llevó el holograma, se lo llevó para la iglesia para que lo casaran. Lo puso ahí. Y como no hallaban cómo ponerle el, el, el anillo, hizo un, una muñeca parecida al holograma y le metió el anillo, a él Y se casó. ¿Cómo es la cosa? Pero, bueno, no pone ¿sí? ya ¿Seguro? Sí. ¿Ya cambiaron todo? Sí, sí, sí. Vale. Pero ¿verdad que en estos días nosotros hemos estado viendo vainas? Sí. Mire, yo me he metido para lo que llaman la web profunda. <risa> ¡Ay, Aparte que te encuentras el hablador de paja que juega a garrote, los conspiranoicos, los negacionistas, lo que, ¿cómo se llama? Hay uno que dice que Sainé es mentira, que la tierra es plana y punto. Que eso es, eso, eso todo es un montaje del, del, ¿cómo es que le llaman? Del, de, la, de los, ah, ¿cómo se llaman los, los que tienen el, ese nuevo orden secreto? El, el deep, deep, el, los Illuminati. El que son los que tienen manejando eso y que los satélites, mentira porque la tierra es plana Aquí, mira. Tenga cuidado con lo que ve un muchacho, ¿sí? Esos tiroteos, esa locura en Estados Unidos de salir por una... De, de, de, de, de, primero que eso es un país en donde vender armas es como vende pan. Pero tener un muchacho que se monta un, un fusil en la, porque viene de jugar en los, en, los, en los videojuegos y se monta un fusil y se va por una escuela. O tener una gobernadora como la de Dakota que agarró y dijo que pues, su hija su, su, su nieta había nacido con una escopeta de bajo brazo, que ya estaba asegurada su, su, este, su vida. ¿Qué ustedes creen que sale de todo esto que está aquí? Tengan cuidado, mucho cuidado. Fíjense bien, ¿ustedes no sabían que Macron es el elegido? Coño, te voy a decir una cosa, lo de la, lo de la guerra de, de, de Ucrania les tostó las cotufas a todos los de Europa, oye. A todos los de Europa. Y no hayan que hacer para sacarse el Selenki, Zelensky no quiere regresar a Ucrania, oye. ¿No te has dado cuenta? Y extiende y extiende la visita por fuera, pero no quiere regresar a Ucrania. ¿Mm? vamos a ver ahí el este al elegido ustedes sabían que macron era el elegido rueda En Francia, las protestas contra Emmanuel Macron no amainan. El presidente ya no puede salir a la calle al encuentro con los ciudadanos porque se enfrenta a su desprecio público, a los abucheos e incluso a que le tiren huevos, como ocurrió en Alsacia. En la final de la Copa de Francia, todo el estadio le vociferó. Y en otro de sus últimos intentos, le prepararon una gran... ...acerolada y acabó protegido por un cordón policial. El pequeño rey de los campos elíseos ya hace tiempo que perdió el amor del pueblo. El 1 de mayo las protestas fueron formidables. Convocadas la mayoría por los sindicatos, los franceses tomaron las calles en un día simbólico, el de los trabajadores, para rechazar una vez más la reforma de las pensiones de Macron que entrará en vigor... ...el 1 de septiembre, y volvieron a pedirle que dimita. Son ya cuatro meses de caos en las calles... ...y los ministros empiezan también a sufrir estraches ciudadanos. Hasta algunos colegas europeos, como el ministro de Finanzas Alemán... ...lo ponen en entredicho. La idea de una autonomía estratégica de la Unión Europea me temo que es ingenua. Les petó cuando a su regreso de Pekín, Macron pidió públicamente una Europa más independiente de Estados Unidos para no ser arrastrada por las guerras de la OTAN hacia intereses ajenos a Europa. Todos le muestran su desprecio. Es la caída del arte que llegó como un líder que se auto el elegido para conducir al pueblo hacia un destino más elevado, hacia una tierra prometida. Escuchemos sus palabras mesías. ¿Es que vous êtes en mission Sí. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. j'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Euh, j'ai poursuivi des, des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre. Euh, à réussir des choses, à mener des combats, je ne crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le, le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité Il y en a une. Et en tout cas, la... la conviction qu'il existe... une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Subirala se volvió trascendente. Tiene complejo de Dios. Ya en un vídeo anterior explicamos cómo le auparon a la presidencia los poderes financieros. Pero aún hay más. Escuchen. Yo creo que nuestra generación debe saber que la bête del evento est là Y ella llega. Y que sea de terrorismo, de esta gran pandemia o de, de cette ou chocs il faut que combatirla cuando llega. La bestia de los acontecimientos, Qué extraña suena esta expresión en su boca. Hemos visto a la policía agredir con porras y gases lacrimógenos a los manifestantes. ¿Emma Cron, la mano de la bestia en las manifestaciones civiles? ¿Cree que la bestia está luchando contra él en las calles para arruinar su visión? Quizá por ello no cede, no escucha, no atiende las reclamaciones de la ciudadanía. Pero entonces... ¿Considera Macron la democracia como la bestia aniquilar? El sentimiento de repulsión hacia las protestas ciudadanas fue expresado por Samuel Huntington, Michelle Crother y Yoyi Guadalupe en la crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias realizado en 1975 para la Comisión Trilateral. Los autores denunciaban los excesos de la democracia. La peligrosidad que entrañan para el poder establecido los foros y la movilización ciudadana. Y hemos visto a los franceses en la calle reclamando democracia, mejoras salariales, la salida de la OTAN, la dimisión de Macron. Huntington añadía entonces que para resolver algunos problemas relacionados con la gobernabilidad se requiere una mayor moderación de la democracia. Por eso llamó a los primeros manifestantes Macron rebelde. Y ahora dice que su error pudiera haber estado en no haber descendido con mayor contundencia la reforma y el haber desaparecido de los debates de la prensa. Claro, en realidad su error es ejercer un totalitarismo disfrazado de democracia con la ayuda de los medios de comunicación. La prensa libre. La decisión del mandatario de impulsar una reforma extremadamente impopular sin un procedimiento legislativo ha llevado al país al caos. Pero no piensa dimitir antes de 2027. Eso no va a ocurrir, porque según dice, está a favor de la democracia. Desde la interrupción de la actividad económica por la pandemia, el conflicto en Ucrania y el bloqueo de suministro de gas desde Rusia, en Europa llevamos 18 meses de crisis inflacionaria. A la bestia a la que la clase trabajadora nos enfrentamos, acaba de describirla el economista jefe del Banco de Inglaterra. Yupin, hoy bien, dice que necesitamos aceptar que somos más pobres. ¿Necesitas aceptarlo? y más, no protestes. Para Macron, la bestia de los acontecimientos se presenta en forma de ciudadanos indignados que no aceptan que son más pobres y que piden su división. Pero está claro que una de las grandes bestias que nos afecta a todos es BlackRock. Por ello, entraron en su sede parisina con bombas de humo. El mayor fondo de inversión del mundo es el corazón de la bestia. Esto no va de democracia, presidente Macron. Esto va de tiranía. Y los franceses lo saben, lo tienen muy claro. ¿Quién vencerá? ¿La bestia de la tiranía o la bestia de la libertad? Fíjense, una de, las, una de las mentiras que le tienen ahora mismo al pueblo europeo, al pueblo norteamericano, es que la crisis de Ucrania, es decir, la, lo que llaman, llaman ellos la invasión a Ucrania por parte de Rusia, que estamos hablando es de una operación militar de desnazificación y desmilitarización de Ucrania. ¿Verdad? Dicen que por culpa de eso es que hay la, la crisis. No, la crisis tiene más, tiene más tiempo, tiene 18 meses, y no 18 meses... Es lo que se percibe porque comenzó la crisis a, a presentarse en toda Europa. En España, en Francia, en Alemania. Desde el momento en que se empeñó el gobierno norteamericano, y le siguieron esto como unos lacayos, le siguieron como ovejita. Desde el momento en que se empeñaron, escúchense bien lo que les voy a decir, que se empeñaron en cortar la, el gas, el gas ruso, y que Estados Unidos se encargó, no solamente cortarlo, sino explotar las la, la, la tuberías de Nord Stream, la crisis ha ido creciéndole y dándoles en la, en la cara. Yo les decía, cuando comenzó enero de este año, enero, empezando enero, cuando hicimos el programa en enero, que ellos ya decían, no, la crisis ya había pasado, estamos arrancando un año bueno, y yo les decía, en ese momento, les decía ellos, ...van a sacar todo lo que son reservas que tienen los bancos los bancos centrales de cada uno de estos países... ...que dependen de la FED, dependen del Fondo Monetario, dependen del Banco Mundial... ...entonces yo les decía que ellos en el momento en que salieran a, eh, eh, a tratar de maquillar los resultados en enero... ...eso no les iba a durar mucho... ...algunas reservas de petróleo... ...algunas reservas de combustible... ...algunas reservas de, de dinero todavía... ...algunas reservas incluso de, de, de alimentos... ...pero les iba a venir... ...y no solamente que les iba a venir... ...es que era un plan ya preconcebido... ...por parte de Estados Unidos... ...de dispararle ojo, la, la inflación... ...en toda Europa... ...y que Europa se convirtiera simplemente... ...en, la, en el experimento desindustrializado... ...de Estados Unidos para, para Estados Unidos empezar a crecer... ...a tratar de crecer económicamente... ...repito, y cuando hablamos de crecer económicamente... ...es un eufemismo... ...porque quienes realmente están metiéndose el dinero ahí... ...es un pequeño sector... ...hay, hay un problema grave que ellos no, no han podido resolver... ...entonces, ¿qué les queda? ¿idiotización? ¿les queda... ...por ejemplo, hay, hay, hay un canal, negocio ustedes Negocios Negocios.tv, TV, que yo lo veo, no son de, de izquierda, olvídenlo es un canal dedicado única exclusivamente a la Bolsa de Nueva York, a la Bolsa del Mundo, al, al sistema financiero. Todos aquellos que en ese canal empezaron a hacer críticas duras contra, la, la, contra Estados Unidos, porque ellos se están viendo afectados económicamente, todos aquellos los han ido sacando... Incluyendo, de vez en cuando sale ahora el que es de geopolítica y que tiene que. El, el, le llaman ellos experto en Rusia y China. ¿Eh? Hay un economista, que lo ha dicho claro y raspado, dice y aquí es el único que nos está imponiendo una dictadura de Estados Unidos. Bueno, no tarda, no tarda en que ese señor lo van a sacar. Y hay un fascista, que está todas las mañanas ahí, que le echa la culpa, o sea, cuando, cuando vinieron y dijeron, miren. Este, sacaron la ley de vivienda en, en España y la empezaron a debatir inmediatamente dijo ¡ah! se va a parecer España a Venezuela no Dios me libre con todo y nosotros con las crisis que tenemos nosotros hemos dejado de atender a nuestro pueblo aquí no se sale y se hace desahucios ni desalojos de las viviendas ni, se, ni viene la banca y es más de hecho está prohibido aquí ...que tu vivienda principal sea hipotecada... ...que eso no, eso no... ...eso aquí, por ley, no existe. Entonces ellos le llaman que se es... ...lo que pasa es que atacaron el mercado de alquileres. O sea, la vivienda, que es un derecho humano... ...un derecho de la familia... ...para ellos es un mercado de alquileres. ¿Eh? Vamos a ver ahora el miedo de ese sector financiero. El miedo que, te, que hay en ese sector financiero. Rueda. Por favor, me agradezco. Vean lo que dice el otro, el idiota este que, que dice que no está, él no está llamando a que se vuele. Por ejemplo, ¿tú ¿Sabes lo que es SMC? Es una empresa, la mayor empresa, empresa productora de chips. Entonces ya ellos dicen, si China invade, fíjense bien, no es que China va a invadir, es que, es que Taiwán es China. Vamos a empezar a explicar cómo es. Porque la gente te habla de Taiwán como un país aparte. No, no, no, no, Taiwán es China, forma parte de China. Eso está firmado en un acuerdo en donde se habla de dos sistemas, un país. Taiwán es China. Hay unas separatistas ahorita que son los que, los que gobiernan, así como un gobernador. Pero eso es igual que un gobernador. Aquí agarre Rosales y decrete que Zulia es un país independiente. Dios libre. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, Taiwán, que dicho sea de paso, ahí la Pelosi hizo bastante negocio. ¿Verdad que sí, Pelosi? Hizo bastante negocio para ella. Tiene una empresa que es TSMC, que es la empresa de chip más grande del mundo. Entonces estoy idiota, ¿sabes lo que se le ocurre? Fíjate bien la frase. Primero que la frase está, está mal elaborada, porque cuando te dicen si China invade Taiwán. No, no, no. No es que si China invade Taiwán. Entonces, ¿sabes cuál es la recomendación? Volar la, la empresa. Volar. La gente que está allí sentada en ese panel, dos personas, le dijeron: Usted está loco, señor. Usted está loco. su un negocio de dos billones de dólares al año. Tendríamos una crisis en la producción de chips a nivel mundial. Y esto piensas en volada. Igual como volaron Nord Stream. Entonces yo quiero que yo quiero que nosotros hagamos una reflexión aquí, cuño que, que es necesaria. Anda colocándome Guerrero el video número, el, pasa por encima del del que se lo vamos a dejar para después. Vete al video 6, el de Siria. Este hay, hay que hacer una reflexión necesaria. El capitalismo, yo no estoy hablando del capitalismo porque el capitalismo el capitalismo mundial está funcionando. ...mundial, o sea, hay una cosa que yo quiero que yo quiero responder y, y, y responsablemente, o sea, que no es que Rusia es comunista y China es comunismo, bueno, ellos tienen sus su, su particularidades de gobierno comunista y tienen un sector que son las económicas especiales donde ahí está el capitalismo, igual que en Taiwán hay capitalismo, igual en Rusia hay capitalismo. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre lo que está pasando con el, el capitalismo salvaje neoliberal este, impulsado por Washington y los países de, de Europa, que es invasor? Hay una grandísima diferencia entre ese capitalismo que está feneciendo y el otro capitalismo que se está armando, que está armando un nuevo mundo en donde, con respeto a las particularidades políticas de cada país, con respeto a la soberanía, se está montando un nuevo mundo en donde las relaciones económicas sean más flexibles. Repito, el problema no es ideológico en este momento, lo he dicho, hasta la saciedad. El problema es económico. Los problemas ideológicos se pueden estar dando en cada país y cada país tendrá la oportunidad consultando a su pueblo y construyendo con su pueblo si quieren comunismo, si quieren socialismo, si quieren socialdemocracia, si quieren capitalismo. Esa es una decisión de cada pueblo, pero lo que sí es verdad es que tenemos que ir a unas relaciones. ...comerciales en el mundo que sean humanas, que sean, bueno, no es, el capitalismo nunca es humano, pero que sean por lo menos este, respetuosas de la soberanía de los pueblos. Era lo que decía el presidente Nicolás Maduro, se está abriendo una expectativa con los BRICS, que estaríamos pasando incluso con los BRICS, porque Rusia y China tienen su sistema SWIFT aparte, un sistema que es parecido al SWIFT. El IRI, creo que uno, algo, algo así, se, hay uno que se llama, tiene otro nombre. China también lo tiene, que son mecanismos de pago, que no pasan precisamente por Fondo Monetario, ni pasan por la banca, por, por el sistema financiero mundial. Entonces, eso que está sucediendo en este momento, está poniendo al tigre herido, lo está poniendo a hacer locura. Que se ponga un estúpido, un idiota, a decir en pleno foro económico, ...en un foro económico, a decir que si China entra en Taiwán... ...vuelan en una una, una de las mayores fábricas de, de producción de chips... ...es una locura. Es más o menos como decir, por ejemplo... ...que este nuevo orden mundial económico... ...de nuevas relaciones comerciales entre los países del mundo... ...empiece a surgir y a Estados Unidos se le ocurra... ...decirle a Alemania, decirle a España, a decirle te ...empiecen a destruir toda la fábrica. <coughs> Imagínenlo nomás, pues. ¿Qué pasaría? Y claro, Estados Unidos se va a quedar tranquilito... ...y ellos no van a destruir su propia fábrica. Por ejemplo, con la de la desdolarización. El problema no es si, si, la, si el dólar... ...si el dólar sigue siendo una moneda fuerte o no... No, es que el dólar no puede seguir siendo utilizado como una un arma para, de, para, eh, para destruir gobiernos, para destruir pueblos, invadir pueblos, cambiar gobiernos según sea la voluntad del imperialismo norteamericano. Ah, es una moneda, es una divisa, sí está bien, pero tienen que existir una, otras medidas en contrapeso. Nadie ha dicho que Estados Unidos va a caer, eso es mentira. Hay gente que incluso me ha preguntado, coño, el dólar se va a no, el dólar va a seguir siendo una moneda fuerte. Pero van a haber otras, otras posibilidades, van a haber otras opciones. Ya no va a ser impuesta una, una sola divisa por encima de las demás. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y el que crea que eso no va a avanzar, que eso no está escrito y eso está, está listo, eso está avanzando. No hay nadie que lo pare. Europa lo sabe. Los lacayitos presidentes de cada uno de los países europeos saben que es inevitable el cambio económico mundial. La multipolaridad es inevitable. Porque quienes tienen los recursos son los países del sur. Somos los que tenemos los recursos. Latinoamérica. Ah, bueno, si quieren tirarse una hiperrecontraguerra mundial este, invadiendo África y Latinoamérica completa, yo creo que les va a salir mal la apuesta. Entonces, de lo que se trata es que cada uno se, re, se retraiga hacia sus límites y no siga mmm, atacando a un país por sus recursos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que no siga viendo a Latinoamérica como su patio trasero, entonces tú ves a la, a la jefa del comando, del comando Sur diciendo que ahí está nuestro petróleo, nuestro oro, nuestro cortán, nuestro hierro. No, eso no es así. El cobre de Chile es de los chilenos. El petróleo venezolano es de los venezolanos. El petróleo brasilero es de los brasileros. El oro venezolano es de los venezolanos. ...el agua de Bolivia es de Bolivia... ...el litio de Bolivia es de, de, de Bolivia... ...de los bolivianos... ...y ellos tienen que aprender a respetar eso... ...se está... una alianza... ...entre... ...son unas conversaciones y hubo una alianza entre... ...Irán... ...y Arabia Saudita... ...y Siria... ...ingresa nuevamente a la Liga Árabe... ...hoy también creo que es hoy, se estaban cumpliendo 75 años de la NACVA, que fue la agresión del Estado invasor sionista y la expulsión de miles y miles de palestinos de su tierra. 75 aniversario Creo que es la primera vez que las Naciones Unidas celebra o conmemora, porque no es celebrar, ...conmemora el aniversario de la NACBA. Vamos a ver este video. Rueda. Hoy por primera vez en la, en la historia... ...la ONU conmemoró el 75 aniversario del día de la NACBA... ...que representa la expulsión masiva de los palestinos de su patria. Gracias a una resolución adoptada en noviembre... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...conmemoró este lunes en su sede en Nueva York... ...en presencia del presidente palestino Mahmoud Abbas... ...el día de la Nakba, catástrofe... ...una fecha que marca la expulsión forzada... ...de más de 750.000 palestinos... ...de sus hogares, por Israel... ...el 15 de mayo de 1948. Y siguen con la agresión... ...y... ...lo peor de todo es que el, el objetivo peor del sionismo... ...son los niños palestinos. Niños presos. ¿Sabes qué recuerdo yo? El sionismo piensa como criminal y es criminal. La mafia italiana... ...cuando matan a, a una persona la matan la mafia piensa que los hijos algún día van a van a buscar revancha o venganza con el con el el sionismo el estado invasor israelí pasa lo mismo ellos ubican a los muchachitos que obviamente nacen en un clima de guerra y nacen con un sentido de pertenencia muy grande, un amor por, su, por, por Palestina muy grande, los ubican, niños de 11, 12 años, presos, de 10 años, presos. Y si no están presos, los asesinan. La ONU, la Corte Penal Internacional, ¿dónde está? Acaban de condenar y de, y de, y de ¿cómo, ¿cómo dicen?, de emitir una orden de arresto a Putin por el rescate de unos niños de Ucrania que los llevaron a Rusia para protegerlos de la guerra. ¿Mm? Pero ahora mismo, en el último bombardeo donde mueren varios niños, la Corte Penal Internacional no dice nada. Ese es el tema. Por eso es que cuando, cuando a ti te dicen, no, que tú no, no tienes contenido. No, ¿cuál contenido? Contenido es doloroso ver niños palestinos, mujeres palestinas, viejos palestinos, jóvenes palestinos, todos siendo asesinados y que la ONU o la Corte Penal Internacional no ha nada. ¿Eh? ...pasa igual... ...cuando una vez al año se vota en la resolución... ...para levantar el bloqueo a Cuba... ...los únicos que votan en contra... ...del levantamiento del bloqueo... ...son Estados Unidos... ...antes había una tal Isla en marcha... ...el que ahora parece que... ...se abstiene... E Israel... ...el estado invasor israelí... ...el estado sionista de Israel... ...y se están encontrando ahora porque... Obviamente, hay algo que tiene que darse al final, y, y, y pues, siempre Estados Unidos e Israel han jugado a la desunión de los estados árabes. ¿eh? Ahora que hay conversaciones entre Irán, Arabia Saudita, tratando incluso de, de, de parar la guerra en Yemen, y hay conversaciones entre, la, entre el mundo árabe. Están desesperados. ¿Y quiénes son los que pagan? Los niños. Este crimen es desde. De, tiene 75 años. Vean cómo era que era Palestina en el momento en que llega el Estado invasor. ¿Y cuál es el Estado palestino hoy? ¿Y cuál es el Estado ocupado por los sionistas? Vamos a ver, porque se dieron las elecciones en Turquía. Yo este video lo había hecho antes, ¿no? Pero es bien interesante lo que lo que se está dando en Turquía. Quedaron quedaron casi tablas, ¿no? ¿En cuánto, cuánto fue el porcentaje en Turquía? 49, 51 creo que era, más o menos. O sea, no, miento, 49 y por debajo, porque no llegó a 50 Erdogan. Sí. Los Erdogan, fíjense, los Erdogan, que es un país de la OTAN, Turquía es un país de la OTAN, miembro de la OTAN, y Erdogan no les conviene a, a los Estados Unidos. Si gana Erdogan de nuevo, en, en, en esta crisis que hay, que la, la origina de Estados Unidos, con lo de la guerra de Ucrania, o con la, con la respuesta que tiene Rusia con una operación este, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, ellos necesitan que Erdogan salga, salga del poder. Ya tienen a su sus títere ahí montado. Y la propaganda gringa en contra de Erdogan es terrible. Vamos a ver este video, Rueda. Con esto vamos a finalizar el programa. Fíjense, vean. Turquía es un país de la OTAN. ¿Eh? Y por supuesto, Estados Unidos no puede permitir, fíjense bien, no puede permitir que Turquía tenga a un presidente soberano electo por el pueblo turco y que sea presidente de todos los turcos. Si no lleva, o sea, si no acompaña los intereses norteamericanos, Turquía no sirve. Pues. Vean ustedes esto. Eso en toda la guerra que tienen montada Europa, conjuntamente con Estados Unidos, en contra de Rusia. Pero hay una cuestión que es histórica, me lo estaba diciendo ahorita, ¿no? Una cuestión que es que es, es histórica y hay que, hay que señalarla y ponerla en el tapete, como debe ser pues, ¿eh? lo histórico. Que es que para los europeos, aquí hay mucho de racismo mucho de racismo, mucho de, de, tú sabes, el pueblo civilizado, Europa, la Europa civilizada, ha sentido desprecio por Turquía durante muchísimo tiempo, porque no son europeos y porque encima de eso son musulmanes. ¿Eh? Ese desprecio del, del, del mundo civilizado, del jardín de Borrell, ...por Turquía... ...por Rusia... ...por China... ¿Eh? ...ellos pudieron... ...cuántas veces Putin... ...esto Putin lo ha contado ya varias veces... ...Putin más de una vez quiso tener acercamiento con Europa... ...incluso quisieron pertenecer a la Unión Europea... ...pero el Jardín de Borrell... ...despreció... ...a Rusia... ...y prefirió irse al ataque... ...arrimándose con la OTAN, a todos los países cercanos a Rusia. Porque hay un sueño muy grande de acabar, dice, este, atomizar a, a Rusia. Para luego ir por China, para luego ir por China. Pero con el caso de Turquía, y el caso de Rusia y China, pero sobre todo en Turquía, hay un desprecio enorme por los turcos. Por el pueblo turco. Porque no son europeos. ...según ellos... Y porque, no son, ...y porque son musulmanes. Eso no crean que es nada más el tema geopolítico. No, ahí hay una... ...un profundo desprecio... ...de estos sectores... ...europeos... ...el mundo civilizado... ...que en este momento está desindustrializado... ...no sirve para una mierda... ¿m? ...en contra de los países... En este caso, es un propio país que es un aliado, Turquía aliado de la OTAN. Pero ese desprecio infame, que es el mismo desprecio que hay hacia Latinoamérica. Que lo vemos por ahí, hay más de uno por ahí opinando sobre Latinoamérica, como que si, como si nos conoce nuestras raíces. Vox, recientemente cuando... ...cuando hubo la, la, ...lo del... El día de la raza... ...de ellos... ¿eh? ¿Eh? ...ellos empezaron... ...contra la leyenda negra... ...es una leyenda negra... ...no, leyenda negra no... ...y hay gente en Europa... ...porque tienen una... ...tienen una narrativa... ...en contra de... ...todo lo que esté fuera de Europa... ...y fuera de Estados Unidos... Canadá, Estados Unidos, Europa... ...son el mundo civilizado... ...lo demás... Es el mundo salvaje. Fuera que nosotros tenemos un jardín muy bien cuidado y pueden venir otros a tratar de destruir nuestro jardín. Eso es dicho por Borrell, no es dicho por mí. Profundo desprecio por el mundo. Un profundo desprecio por el, por el, el continente africano. Un profundo desprecio por el continente latinoamericano. Un profundo desprecio por Asia. Y ahora que están viendo que hay una fuerza poderosa que está surgiendo de Asia, de África... ...y de, la, de Latinoamérica... ...están desesperados... ¿Eh? Bien. ...bien, llegamos al final... ...y afortunadamente con unos pequeños errorcitos por ahí... ...que tranquilo que eso lo vamos a arreglar... ...seguimos aquí transmitiendo en vivo ahora... ...cumplimos... ...cumplimos ¿eh? ...el objetivo, transmitiendo en vivo además hace tendencia en Twitter. ¿Por qué? Si yo, insulté, yo insulté a alguien. Yo lo que hablé fue de los peos, de la venta de peos, el peos en ta, peos en, en, en, en vidrio. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que decía la muchacha que acaba de vender un, una botella de peo? Yo, ahorita acaba de cobrar dos mil euros por, por una botellita de peo. Ven. Por favor. Mi director no me entiende. Ah, perdón, sí, ya me entendió. Nos vamos. Chao. Hasta el próximo sábado. Los abrazo, los quiero enormemente. Chaito. A la segunda fuera vencida, gracias a Dios. Ahí vamos. Chao. gallina